Soy Daniel Sierra del Servicio de Calidad e Innovación de la Universidad de Navarra. Y hoy te voy a explicar qué es Socrative y cómo puede ayudarte a hacer tus clases presenciales mucho más interactivas. Estudios evidencian que nuestra capacidad de atención es limitada. Dicen que durante una clase de 45 minutos tenemos unos 20 picos de atención. Estos breves momentos surgen cuando lo dicho por el profesor despierta la curiosidad del estudiante retando su intelecto. Y es que necesitamos una constante provocación que favorezca nuestro aprendizaje. La curiosidad es clave. Es la curiosidad la que enciende la emoción. Y con la emoción se abren las ventanas de la atención y del aprendizaje. Existen varias formas de despertar esa curiosidad. Una manera es mediante historias. Las historias siempre han sido medios para generar emoción. Ya sea una anécdota divertida o una fábula, las historias nos cautivan, y nos lanzan preguntas interesantes. Otra manera que se ha demostrado eficaz para focalizar la atención humana, es la proposición de un reto. Los retos hacen que nuestra mente sienta la necesidad de actuar. Aquí es donde las herramientas de votación pueden aportar su grandísimo potencial. Estas herramientas nos permiten lanzar retos a los estudiantes de un modo sencillo y rápido. De esta manera, crearemos breves momentos de concentración durante las clases. Déjame explicarte por qué. La clase ya está a punto de concluir. Los alumnos y el profesor están cansados. La capacidad de atención ha caído. Y de pronto, el profesor decide lanzar un cuestionario de Socrative sobre los contenidos vistos durante la clase. Inevitablemente, se crea una competición entre los alumnos por ser el que más respuestas acertadas obtenga. Es entonces cuando, sin darse cuenta, los estudiantes se vuelven protagonistas y su concentración se activa de nuevo. Existen muchas aplicaciones para realizar este tipo de dinámicas durante las clases. quizzes, Kahoot... En la universidad te recomendamos que uses Socrative. Por su sencillez, y por la posibilidad de exportar fácilmente los resultados de las votaciones a ADI. Pero como profesor, habrás de ser tú quien decida cuál es la herramienta que mejor se ajusta a tus necesidades. El objetivo de Socrative y las demás herramientas de votación es, ante todo, estimular el aprendizaje durante las clases. La posibilidad de lanzar preguntas a toda la clase favorece la atención y la discusión colectiva. Además, es una fuente muy valiosa de información para el profesor. Instantáneamente podrás conocer cuál es el nivel general de comprensión de los estudiantes sobre los contenidos explicados. Puede usarse al principio o al final de la lección. También funciona muy bien lanzar un cuestionario a mitad de la clase, cuando la atención pueda decaer más fácilmente. En los siguientes vídeos te explicaré con detalle cómo usar Socrative en tus clases. Si tienes cualquier duda, escríbenos a calinova@unav.es.